A pesar de los esfuerzos que hace el expresidente Leonel Fernández para reunir al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, no se ha podido concretizar. Para el diputado PLDista Juan José Rosario, esta es una situación que preocupa a los militantes de esa organización política. Oh <laughs> Juan José Rosario asegura que el candidato de ese partido lo será Leonel Fernández y que los precandidatos danilistas no le quedará otra opción que integrarse. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.